¿Qué pasó, Juan? Che, al final salgo con una chica esta noche. Si querés, vamos y cenamos los cuatro. ¿Hoy? En tu casa. ¿Acá? Listo. Llevo el helado. Pero qué buenas bochas, ¿eh? No. No, estoy hablando del... No, del... Digo, eh... Qué redonditas. Buen provecho. Ahorré con Speedy Duo Plus, Internet 10 megas Wi-Fi, más llamadas locales ilimitadas también a celulares, con un 40% de descuento. Y si lo contratás en la web, duplicas el tiempo de promo. Speedy, más conectados, más Internet.